Amsterdam la ciudad está situada entre la Bahía de Dijota, al norte, y a las orillas del río Amstel, al sureste. Fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero. Sin embargo, en la actualidad es la ciudad más grande del país y un gran centro financiero. Y cultural de proyección internacional. Tiene una población de unos 810,000 habitantes y en su área metropolitana, residen aproximadamente 1,5 millones. Cabe destacar que Amsterdam forma parte de la gran conurbación neerlandesa llamada Randstad, junto con las ciudades de la ya Rotterdam y que cuenta con más de 6,5 millones de habitantes. Este núcleo es una de las conurbaciones más grandes de Europa. El centro histórico de la ciudad fue construido en gran parte en el siglo XVII y es hoy en día uno de los centros históricos más grandes de Europa. En aquella época, se construyeron una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo, ya existente de la ciudad. Después se edificaron las nuevas calles que ahora habían sido creadas con casas y almacenes en un estilo típico neerlandés que es una de las imágenes más famosas de Ámsterdam del país. Al igual que otras ciudades de Europa septentrional con abundancia de agua, como Brujas, Hamburgo y Estocolmo, es conocida coloquialmente como la Venecia del Norte. Aunque durante casi toda su historia, excepto entre 1808-1810, ha sido la capital oficial de los Países Bajos, nunca ha sido la sede de la justicia el gobierno o el parlamento neerlandés, ya que todos estos órganos se encuentran en la ciudad de La Haya, que por tanto es la principal ciudad del país con respecto a política y justicia. Ámsterdam tampoco es la capital de la provincia de Holanda septentrional, que siempre ha sido Arnhem. En torno al siglo XIII Ámsterdam era un pueblo de pescadores. Según las leyendas, la ciudad fue fundada por dos pescadores de la provincia norteña de Frisia que por casualidad, acabaron en las orillas del río Amstel en un barquito, junto a su perro. Cita requerida la fecha tradicional de la fundación de la ciudad, es el día 27 de octubre del año 1275, cuando a sus habitantes, se les retiró la obligación de pagar peajes. Que por entonces estaban asociados con los puentes neerlandeses. Cita requerida en el año 1300 se le concedieron, los derechos oficiales de ciudad y a partir del siglo XIV Ámsterdam empezó a florecer como centro comercial, mayoritariamente a base del comercio con otras ciudades neerlandesas y alemanas, conocidas como la Liga Anseática.